Hola, hola, bienvenido a tu canal Avance IT. En el día de hoy te voy a traer cómo recuperar tu contraseña de Wi-Fi. Esto es un tutorial sencillo y fácil. Solamente tenemos que dirigirnos a lo que es a inicio, ubicar lo que es el panel de control. Como es Windows 10, poder proceder a realizar la búsqueda. Cuando lo encontremos, seleccionamos control panel. Ubicamos en las opciones que tenemos, buscamos lo que es... Internet y Seguridad Nos vamos a lo que es Redes Compartidas e Internet Si estamos actualmente conectados Seleccionamos en la parte derecha Donde dice Conexión Vemos el nombre de la red y el tipo de red que es Seleccionamos Nos se abrirá una nueva pantalla en la cual nos mostrará la información de dicha red le damos a lo que es Wireless Properties. Seguridad. Eh, luego que se entremos en la pestaña de seg Seguridad, cotejamos el chatbox donde dice Mostrar caracteres Luego se va a mostrar lo que es la contraseña actual del Wi-Fi. Y listo. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like.